Disculpad, ha habido un pequeño problema, ahora continuamos. Podemos, eh, podemos estar aquí no bueno voy a sí, sí, no sí. más o menos aquí más o menos más o menos por ahí vale vale bueno pues eh, retomamos donde nos hayamos quedado estamos en el momento en el que eh, en el que hacemos la, el proceso de minería no si es decir, hablábamos si era necesario este este proceso de, de minería y veíamos que muchas veces no es necesario, ¿no? Que el gasto energético en el que incurrimos por tener este proceso o el mero hecho de si vamos a incentivar a estos mineros a que mantengan nuestra red, pues puede, para nosotros a lo mejor no es necesario. Y a lo mejor solo necesitamos un sistema en el que se vayan a, añadiendo bloques, ¿no? Los, los actores de la cadena lo que van a hacer es añadir bloque tras bloque. Eh... Aquí la, la pregunta 5 es cuando, okay, la información será replicada en todos los nodos de la red, como vemos. Eh, nos hemos preocupado de que nuestro sistema sea GPR compliant. Eh, hay mucha gente que este tipo de problemas a lo mejor, o sea, o, eh, está, no, no lo ha tenido contemplado desde el principio. De hecho, eh, al, al principio cuando montamos eh, soluciones basadas en, en blockchain, que eran pruebas de concepto, nadie estaba hablando de, de la problemática de, de qué información vamos a anclar en la cadena, ¿no? Eh, porque al final, como vemos, cualquier el sistema, eh, eso va a perdurar para siempre, ¿no? Siempre que, que mantengamos esa, esa cadena de bloques. Y esto puede ser contradictorio. O sea, estamos utilizando, ok, eh, utilizamos una cadena de bloques para dar esa transparencia eh, o como si queremos utilizarla, pero sí es verdad que vamos a tener ciertos casos eh, en los que no vamos a poder eh, anclar cierta información. O si la anclamos, la vamos a tener que hacer de una manera concreta. ¿no? Aquí veíamos, dice, direcciones que representan usuarios que hay transferencia de, H, de assets in-chain, ¿no? Es decir, que haya una transferencia de una dirección a otra y se vea la, lo que se refleja en la, en la cadena de bloques es que se han transferido tres, tres assets de algo, ¿no? Y dependiendo de eso, podemos eso puede ser considerado un dato de carácter personal, por lo tanto a lo mejor hacemos una transferencia pero sin sin sin assets, ¿no? Que, ¿no? que no haya assets nativos en la cadena. Por lo tanto, esa información, como hablaremos después, hay una propiedad es bueno, una propiedad es un campo dentro de las transacciones de las, sensaciones de, de las sensaciones que es un oper, en concreto de, de Bitcoin, ¿no? Donde podemos añadir eh, información. Esa información lo que podría venir es haseada, que, que por lo, luego en, en, nuestro, en el resto de, de la arquitectura vendrá representada esa información, eh, tenemos esa trazabilidad, es decir, que ese hash al final representa una operación que ha hecho un usuario concreto o una empresa concreta, ¿no? Eh, y vemos que eso puede ser un problema. Y luego ya añadido también, que es una de las cosas que hemos comentado al principio, es el poder, eh, darle el poder eh, concreto, un poder concreto al, al usuario, que es el del uso de su clave privada, ¿no? eh, ¿Necesitamos que esos usuarios eh, tengan, tengan físicamente y que almacenen esa clave privada para hacer operaciones? ¿O es un nodo central en que, ok, los usuarios, decidimos que los usuarios van a tener direcciones en nuestra cadena, en nuestro sistema, pero... Eh, las, las claves privadas van a, van a ser custodiadas por nosotros, ¿no? Entonces, tenemos esas, esa, esos problemas a la hora de, de, de la GDPR porque en el caso, porque montamos todo esto, no?, Porque vemos todos los problemas que podemos tener? Sobre todo porque en el caso de que el usuario nos, nos solicite el borrado de la información, eh, tendríamos un problema porque no podríamos borrarla, ¿no? no podemos modificar esos, esos datos. Por lo tanto, eh, eso siempre iba a estar ahí y no, no podríamos hacer eh, esa, ese tipo de, de operaciones. Por lo tanto, si nosotros decidimos que la información de datos de carácter personal sean almacenados en, en bases de datos tradicionales, ¿no? eh, Pero si es verdad que lo que sea, que es, una, es un hash que referencia a lo otro, pues una vez que el usuario nos solicite el borrado, lo único que sea en la cadena, o sea, no habrá trazabilidad de ese dato y de qué representa, ¿no? Y pues habremos podido cumplir ese, ese requisito. Entonces, eh, luego tenemos otro, otro... La siguiente pregunta iría relacionada con la garantía de veracidad, ¿no? Eh, eh, toda la, la información... Claro, utilizamos ese sistema con el objetivo de dar cierta transparencia de las cosas que están ocurriendo en nuestra red o, o, o ya veremos la, la solución que, ¿no? que queremos darle. Pero eso no está no tiene que ver con lo que es eh, darle garantías de veracidad, ¿no? O sea, hay, hay garantía de veracidad en cuanto al dato que se ancla, bueno, será una validación previa que tendremos que hacer nosotros eh, y, y luego anclar esa, esa información en la, en la cadena, ¿no? No existe... O sea, lo, no, no, que se ancle un dato en una cadena de López no da, no, son, no es garantía de, de aportar veracidad. Y al, al dato concreto, ¿no? Eh, y luego, pregunta 7. Pregunta ¿Valora el cliente ese valor adicional que le ofrece el hecho de usar esa tecnología? Eh, lo comentaba hace un tiempo con unos compañeros eh, que había salido un dato, ahora mismo no, no me acuerdo de la fuente pero en el que el usuario final no sabe ni siquiera qué es la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, ni qué le puede aportar. Entonces, a lo mejor estamos creando una, una arquitectura concreta donde introducimos esta tecnología, pero muchas veces eh, ese, ese valor no, no es apreciado por el, por el cliente, ¿no? Entonces, es una de las cosas que, que tendríamos que tener en cuenta. Y como conclusión de esta parte de la presentación, eh, bueno, pues es verdad que esta tecnología tiene sus beneficios, ¿no? Eh, que es, al final, es conseguir disminuir cierta incertidumbre en un mundo en el que pues, no nos fiamos, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son las características? Pero la, sobre todo la persistencia, la trazabilidad, tenemos... Eh, la capacidad de trazar ese, ese dato en el tiempo, la integridad de la información, sabemos que esa información va a ser inmutable, y de eliminar ciertos intermediarios ¿no? de, en, un, en un cierto sistema. Eh, los primeros casos de uso que a nosotros nos, nos afectan, que por, por entender un poquito la, la historia, ¿Y por qué es tan importante lo que comentábamos de anclar la información? Si sí es verdad que el primer caso de uso es un sistema de monetario descentralizado, de pago descentralizado, pero si sí es verdad que al principio se vio que podía ser importante el mero el hecho de, de anclar información, ¿no? Eh, y, bueno, al principio, cuando el, lo que comentábamos al principio, de las transacciones, el hecho de hacer una transacción, no, no costaba eh, mucho, mucho dinero, ¿no? Eh, bueno, pues se incrustaba en la parte pública de la dirección, es donde se, eh, se podía anclar información. Ahí a quien, quien tenga un poco de curiosidad, pues eh, os he puesto os he puesto un, un ejemplo. Eh, donde se ve, bueno, eh, se puede ver la, la información que se haya anclado en esa, en esa parte en la parte pública de las direcciones eh, y bueno eso al final eh, llegó a la conclusión que puede ser una funcionalidad buena el hecho de anclar información eh, pero eh, bueno pues, precisamente por eso se añadió una se incorporó en 2013 una nueva funcionalidad que es el de almacenar una, una pequeña parte de información como máximo 80 bytes no y, y vemos eh, bueno, que puede ser puede ser importante eh, hay casos de uso que ya se están dando como el, como siempre escucharéis eh, casos como el de notario digital no donde nosotros podemos anclar en la cadena información eh, imaginemos un, un hash que representa un documento eh, y poder atestiguar ante terceros que, que esa información, o sea, que eso ha estado ahí y que he sido yo, no el, el autor, por ejemplo, de, de, el autor o lo que fuera de, de, que, que ha hecho esa operación. Eh, bueno, al principio pues lo, lo que podemos anclar, eh, lo que nos permiten casi siempre, acabamos anclando a ciertos hashes. Eh, pero sí es verdad que muchas veces es algo limitado, ¿no? Eh, es, es algo limitado y tenemos que al final eh, anclar, eh, lo que acabamos haciendo es pivotar hacia otras tecnologías, eh, anclando únicamente la, la información relativa a punteros, que referencian a tecnologías como, por ejemplo, puede ser IPFS o, bueno, o que, o sea, IPFS es una, una alternativa, hay, hay varias más, pero, pero, bueno, que es bastante utilizada en el, en el sector, ¿no? Eh, luego, otra alternativa puede ser el tema de eh, anclar Merkel no Mer -Merkel -Tris. Eh, Vamos a, esta sería como la, las fases que tendría, o, o ¿en, qué, en qué casos... Nos, nos podríamos ayudar de, de los Merkel trees es que al final nos estaríamos ahorrando eh, numerosas operaciones ¿no? de hacer y sobre todo como tenemos que ver el tema de, de los fees ¿no? que es importante para nosotros eh, lo único que anclaríamos es el Merkel root que representaría a numerosas operaciones anteriores ¿no? eh, aquí como vemos dicen nos ayudan a automatizar el proceso de anclaje de pruebas porque nos dan herramientas para confirmar que un documento ha sido utilizado para conformar el hash de su raíz o Merkle root, que es lo que decíamos, que aparece en una transacción. Ejemplos de, de, del uso de Merkle Trees es el de los certificados universitarios. ¿no? Hay, hay un proyecto eh, que además es, pues, eh, está, está publicado en GitHub y demás, eh, que podemos utilizar esa, eh, los Merkle Trees para para únicamente anclar un Merkel-Ruth, pero ese Merkel-Ruth hace referencia a, imaginemos, certificados expedidos a, en la Universidad de Ingeniería de la Politécnica eh, para, para los alumnos de quinto A, ah, imaginemos, ¿no? Únicamente lo que tendríamos que estar anclando es el Merkel-Ruth, pero nosotros podemos validar que hay, una o sea, hay un, un certificado que me aplicaría a mí, ¿no? Y eh, podríamos validar que ese certificado sea expedido en ciertas condiciones, ¿no? Y es un problema, soluciona un problema que a día de hoy eh, existe en las universidades con, con el tema, o puede ser los currículums o el tema de los, de los certificados eh, universitarios. Eh, y por tener un poco en contexto, al final eh, cuando se monta una solución, ten, eh, siempre se ha comentado que debemos tener en mente esa parte de privacidad desde el diseño, pero también, como veremos, la seguridad desde el diseño. ¿no? Y desde el punto de vista de privacidad, pues vemos lo que es un poco lo que hemos comentado eh, anteriormente. Vemos que el, el, uno de los problemas que podemos tener es que... Eh, bueno, todas las operaciones al final perdurarán en, realizadas, perdurarán en la cadena de bloques y tendríamos que estar eh, gestionando cómo vamos a hacer ese, ese borrado de la información tal y como nos obliga el artículo 17 de, de la RGPD. ¿no? Eh, a mí o sea, hay proyectos que que intentan, bueno, pues han, se han pensado desde el punto de vista de la privacidad desde el principio, ¿no?, desde que se crearon, y unos, unos proyectos importan, bueno, importantes, y, y la verdad es que están, están, están viendo, eh, es, por ejemplo, el ejemplo de, de Monero, de ZK y de Dash, ¿no?, se, la verdad es que leyendo sus, sus, sus papers, pues, ahí tienen diferentes aproximaciones, ¿no? Eh, vemos que, que por defecto, por ejemplo, Monero monero sí que aporta eh, ese, esa privacidad en la que las, eh, nos permiten enmascarar tanto el origen del destinatario de todas las transacciones, en concreto, pues, de ZK, que es lo, la parte de la privacidad, es algo, es algo opcional, ¿no?, eh, el anonimato, y, bueno, y una de forma similar, o de otro punto diferente, eh, es lo que nos aporta el eh, DAS ¿no? eh, La verdad es que si tenéis eh, tiempo y, y, bueno, pues, eh, la verdad son proyectos que, que merece la pena leer y, sobre todo, desde el punto de vista de cómo, cómo aportan, eh, ¿no? Cómo, cómo tienen en cuenta la parte de la privacidad de los usuarios. Y hablamos de la seguridad, ¿no? También eh, aquí vemos que hay ha crecido, pues, con el crecimiento sobre todo de, de Bitcoin y de otras criptodivisas, vemos que, que el tema de la, de, bueno, sobre todo de la minería también de, en estos proyectos eh, el, es, algo, es algo que está a la, a la orden del día, ¿no? En la cantidad de malware que se dedica... A, bueno pues a robar esa capacidad de cómputo de, de los mineros es algo frecuente ¿no? y, y hay muchísimas familias de, mal, de malware ya con diferentes funcionalidades pero que, que se dedican a, a ello ¿no? al final es cierto eh, se estaría no como ahorrando esa energía por, para, para poder minar de forma gratuita y, bueno, esto ya lo comentaba, la, se comentaban ya en titulares en noviembre de 2017, donde hay un informe de Checkpoint donde se comentaba que esto era una de las mayores amenazas que se habían se estaban encontrando en el mundo de la seguridad, ¿no? El cripto, el mining eh, Y, por otro lado, bueno, pues vemos que también, eh, bueno, puede ser considerado o puede pensar, ser pensado que puede ser eh, una nueva forma de financiación, o oh, para mí es, eh, habría, habría, que, bueno, habría que pensarlo, ¿no? que existen proyectos destinados a cargar Javascript de minado de Monero, por ejemplo, y que se ejecutan mientras que el usuario está visitando una página web. ¿no? Eh, tú accedes a una página web que si te notifica, evidentemente, que va a aprovechar o que va a, a, a usar tu capacidad de cómputo para minar, pues, me parece que es algo lícito, ¿no? Otra cosa es que no te avise que, que está haciendo eso sin tu consentimiento. Por eso se decía que ahí depende de ciertos proyectos sí que están considerando que esto puede ser una nueva forma de financiación, como, por ejemplo, eh, se comentaba que podía ser, eh, en vez de publicidad, ¿no? Eh, que puedas, oye, tú cedes tu, la capacidad de cómputo de tu equipo para, para minar para de cara al proyecto, el, para lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, eh, existen ya estos eh, el, el cripto, o sea, CoinHive, es el, yo creo que el proyecto más, más conocido y, y, y bueno, y CryptoLoop. Eh, aquí en Leven se hizo una investigación, bueno, a cargo de compañeros de, de la unidad de, de investigación, que eran, bueno, pues se veía eh, se cogieron numerosas páginas web en internet, es decir, eran como las las mil primeras de Alexa, es decir, como las más famosas en, en el mundo de internet, y, y se hacía un análisis de quiénes estaban utilizando proyectos de, ¿no? este tipo de, de proyectos de coinhive Y se llegaba a la conclusión que estos, estos al final, estos proyectos, este... Este proyecto, pues eh, estábamos relacionado con páginas web, sobre todo que se dedicaban a, a, lo mejor a, a, a eh, visualizar contenido en streaming, ¿no? Como pueda ser de fútbol o páginas o, o, o series o, o demás, ¿no? Al final, lo que buscas es que el usuario, está, es un, el público objetivo tuyo es. Eh, un usuario que vaya a estar los, el suficientemente tiempo ¿no? en, este, en una página web concreta. ¿no? Y, ve, y veías que, que, que, bueno, que era un poco la, la visión de aquellos que, que utilizaban este proyecto, por ejemplo, de, de CoinHive. Y, bueno, yo la verdad es que siempre me gusta hablar de, de los de proyectos como, por ejemplo, el de Not Mining donde, bueno, es una extensión que nos notifica el momento en el que, eh, tú estás accediendo a una página que está que está minando, ¿no? Que tiene, que tiene estos, estos, eh, tiene pues, los, los proyectos que hemos estado comentando anterior, ¿no? Como, por ejemplo, el de, el de CoinHive. Y la verdad es un proyecto desarrollado por, por, por unos chavales españoles y la verdad es que es para darle, darle bueno, pues, eh, Está, está muy bien, la verdad el desarrollo, el, los, lo han desarrollado muy muy bien y es muy, eh, se puede utilizar de forma muy sencilla. Y luego, sobre todo, pues mal, eh, la últimas, las últimas amenazas que, que hemos visto que se han podido ver relativos a, a este tipo de a, a amenazas en internet o sobre todo malware, eh, con la visión de monitorizar el clipboard. ¿no? Esto no es una amenaza nueva en el mundo de, o de transferencias, ¿no? En internet eh, es una amenaza ya que se ha visto, por ejemplo, en, en, en el sistema bancario tradicional, donde eh, bueno, pues es, es una, eh, son al final son aplicaciones que están monitorizando tu clipboard en el momento en el que tú copias y pegas, ¿no? Estarían monitorizando esas strings que están, o sea, identifican strings que que cumplen con las condiciones, imaginemos, de una cuenta bancaria. Pues aquí se ha, se ha reinventado ¿no? este tipo de, de malware y lo que ha hecho es, oye, una vez que yo eh, consigo identificar un string en, en el clipboard que represente una dirección de Bitcoin, se la, se la cambio, porque al final eso representa, cuando copias y pegas, pues suele ser la del destinatario, eh, se la cambio por la del atacante, ¿no? Entonces, el, el usuario final estaría haciendo una transferencia de dinero a, a una persona que se piensa que es a, el destinatario corriente al que, al que tiene que enviar el dinero, pues realmente es la de, la de un atacante en concreto, ¿no? y, y, bueno, viendo un poco la... Viendo toda la presentación en su conjunto, en el que hemos explicado cuáles son los retos en principio... Eh, que, a los que nos tenemos que, que enfrentar cuando queremos hacer una solución basada en esta tecnología y luego siempre teniendo en cuenta que desde el diseño de, de esa arquitectura tenemos que tener en cuenta la privacidad y la seguridad, eh, ten, nos tenemos que añadir la pregunta de realmente tenemos claro que, que esta tecnología nos ayuda a resolver el, el problema o la casuística que nos han planteado, ¿no? O sea, eh, lo que decía al principio es necesario o no es necesario estamos aquí montando un arco de iglesia para algo porque vaya a aportar o, o realmente es porque está, está de moda ¿no? y nos estamos eh, dejando llevar por esa por esa inercia del mercado y la necesidad de, de tener soluciones basadas en esta tecnología y, y nada hasta aquí hasta aquí es el contenido eh, Daniel yo no sé si si sí, alguna pregunta, ¿hola? Sí, hola. ¿Me, ¿Hola? ¿me, oyes? ¿Me oyes, Yaiza? Sí, sí, sí, perfectamente. Ok, sí, pues mira, eh, sí, efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Antes de nada, Yaiza no sé cuánto tienes, ¿tienes 10 minutos? Sí, sí, tengo 10 tengo minutos, sí, además con, con esta interrupción que hemos tenido, pues tampoco, tampoco vale. pasa nada. Vale, ok. Pues eh, mira, os, os digo, ya tengo algunas una, preguntas por el, por el, por el chat. Eh, uh -huh. Aquellos que queráis hacer preguntas vía micrófono, lo cual os animo, a levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el botón de, en el panel de control de GoToWebinar. Y yo os uh -huh. abro el micro, ¿vale? Se abre el micro, no, no la webcam. ¿OK? Uh -huh. O sea que repito, si queréis hacer alguna pregunta a Yaiza, aprovechando que la tenemos aquí. Eh, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Yo voy a bajar la mano a MM que la tiene subida desde hace tiempo. Por si si, la quiere, si quieres hacer una pregunta vía micrófono, Ayaiza eh, levanta la mano uh, accionando. El botoncito levantar la mano y yo doy preferencia a las manos levantadas, no a las preguntas por texto. Bueno, te voy a pasar algunas preguntas por texto mientras tanto. Vale. Ya hizo, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. <ríe> Tenemos bastantes preguntas. Ah, bueno, varios. A no, responde? Responde? Sí. a ver. A ver. Bueno. Dice, a ver, por ejemplo, de Juan, dice, ¿es viable la implementación de un control de acceso mediante blockchain? ¿Qué dificultades puede conllevar? Sí, claro, pues al final es uno de es uno de los casos de uso que, que existen a día de hoy, ¿no? O sea, tú eh, lo que podemos, implementas la lógica antes, ¿no? De de cuáles son las reglas para poder acceder si, y si realmente hay una autorización correcta o de lo que fuera, que se ejecuten ciertas ciertas acciones. ¿no? Si se, esa, esa lógica muchas veces está antes de anclar la información o sea, la, la, la información en la cadena, o sea que sí que es uno de los casos de uso que, que, puede, que puede llegarse a hacer el tema de control de accesos. Lo que como digo, o sea, depende en qué caso de uso, ¿no? O sea, pero sí, sí, es una, es una de las de, de las opciones que existen a día de hoy. Vale, eh, os recuerdo, si queréis hacer alguna pregunta vía micrófono, me levantéis la mano y yo os abro el micrófono. Animaros, que sois bastantes. Uh, hemos tenido algunos problemas técnicos porque hemos tenido más de 300 personas registradas a este webinar, ¿vale? Entonces es por eso que hemos estado un poquito saturados, eh, hoy a nivel técnico. Vamos a ver, dice... Eh, dice, ¿existe la posibilidad, Jesús, existe la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para firmar documentos encadenadamente con varias, por varias personas? ¿Es seguro? ¿Qué implicaciones tiene? Firmas, a ver, eh, firmas documentos por varias personas. Encadenadamente por varias personas, documentos encadenadamente por varias personas. Pregunta Jesús. Ahora mismo no, o sea, tendría que tener más contexto, quizá. Eh, no lo, lo, bueno. que, lo que puedes hacer, o sea, lo que se suele hacer a día de hoy, ¿no? Es, eh, no es que firmes, es que dejas una prueba, lo que comentábamos antes, dejas una prueba de esos documentos en la Ancla es una, una prueba, un hash, que representa ese documento. Pero no sé si se refiere a eso en concreto o que firmas un documento, como puede ser, la me imagino, como la firma digital. Es que no, no sé si puede aclarar un poco más esa parte. Vale, ok. Pues sí, Jesús, si quieres ah, aclarar. Firma, firma oh. encadenada de documentos. No, no, lo sé. o sea, si ¿sí puede aclararlo un poco mejor. Vale. Uh, Mauro dice: ¿Crees que realmente los Bitcoin sean un valor finito de las criptos? Y que de cierta forma, y que de cierta forma todas dependan de él, o que otras tecnologías dejarán en el olvido a blockchain? No sé si lo vale, por, por partes la primera es si va a haber un valor finito lo que entiendo como valor finito es si el precio no va a subir de o sea puede ser no puede subir demasiado eh, el tema es que al final eh, la cantidad de bitcoins expuestos no o sea eh, que están en el o que van a estar eso ya se sabe no son 21 millones esos, 20, de esos 21 millones eh, Puede puede que, eh, es que puede ser, como ha, hemos pasado, ¿no? Imaginar, no es un caso aislado el hecho de, de perder eh, esas esa, esos bitcoins, entonces el sistema por, por defecto eh, va, o sea, el valor del bitcoin en teoría es para es a subir, ¿no? Es, es a incrementarse. Pero es, depende de tantas variables el, que el precio del Bitcoin suba o que el precio del Bitcoin baje, que, que es muy difícil, ¿no? Al final es un sistema descentralizado en el que no hay nadie que regule eso. Entonces, pues, si es, no, no lo que comentaba, es, tiende a subir, ¿no? El, el, la tendencia es a subir, que el precio del, de un Bitcoin sea mucho más... Eh, ¿no? alto, pero depende tanto de, de, ¿no? del, del mercado que no, no sé si eso va a ser para siempre. La segunda pregunta está relacionada con blockchain, pero ahora mismo no recuerdo. Sí, la pregunta te la digo... Era el valor finito y... Sí, ¿crees que realmente los bitcoins sean un valor infinito de las criptos y que de cierta forma de todas dependan de él? ¿O qué, o qué otras ah, tecnologías? Que todas, que todas dependan de, o sea, el resto de criptos dependa de bitcoin. Hombre, hemos visto por, por estos pasados ¿no?, que el, el hecho, una de las variables. Eh, qué ha pasado es oye ha habido un fallo de seguridad en un exchange de concreto y eso ha, ha afectado a, a, a la bajada ¿no? de, del precio del bitcoin pues lo que es lo que comento pues puede ser que oh, al final el bitcoin es la es la cripto es la criptomoneda más más usada no y, y o más, más, en la que todos estamos un poco más familiarizados pero si es verdad que puede tener cierto impacto en el, en el resto, ¿no? si, si baja Bitcoin puede tener cierto impacto, pero no es algo eh, que ocurra siempre. Y luego la, la otra pregunta, perdona. Bueno, uh, mira, ya paso ya a, otra, a otra persona. A ver, Juan Carlos, eh, has hecho una pregunta así como larga, no sé si quieres participar vía micrófono, ya sabes, si quieres participar vía micrófono me levantáis la mano accionando el botoncito, levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar, ¿vale? Uh, vale, no veo ninguna mano levantada, así que te voy, a, te voy a hacer la pregunta que me plantea Juan Carlos, dice, buenas tardes, aunque no soy el originario de la pregunta de los documentos con firmas encadenadas, me interesa la cuestión, ¿el escenario podría ser un documento que tiene que firmarse por personas con diferente nivel de acceso encadenadamente?, Primero el peticionario, luego el supervisor, después el responsable y por último el director, por ejemplo. Otro escenario sería el, el ir incorporando documentos de tal forma que cada uno dependiera de que el anterior esté firmado por el responsable que se determine. Bueno, no sé si te aclara bueno, algo. Uh, sí, pero bueno, puede ser. O sea, yo ahora mismo no, no intento recordar si he visto algún caso de uso parecido, eh, no me suena, pero bueno, al final son reglas que tú, que tú pones antes, ¿no? O sea, eh, y eso se puede programar de forma sencilla, que, oye, cuando ocurran esas condiciones previas, yo permito hacer la firma de, del documento, o sea, sí se puede, sí se, en teoría técnicamente es viable, otra cosa es que, yo ahora mismo eso no, no, lo, he, quizá no lo he visto. ¿eh? O sea, Quizás porque tampoco estoy tan focalizada en soluciones de bloques conectadas a seguridad, sino más a que lo pueda utilizar, o sea, montar arquitecturas un poco más genéricas para usuarios finales. Entonces, pero sí que es verdad que, que, que eso viable que técnicamente es. O sea... Vale. A ver, eh, José y Germán, a los dos me habéis hecho preguntas. Si queréis... Eh, eh... Hacer la pregunta vía micro, ¿me levantáis la mano? No, tenemos hoy, tenemos hoy bastante... Ah, ahí está, Germán sí que la levanta. A ver, Germán, te abro el micro. Tienes que abrirte tú el micro, Germán, ah, en el panel de control de GoToWebinar. Ábrete el micro. A ver si te podemos escuchar. A ver, Germán, ahora. Hola, ahí parece, Germán. ¿no? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, ¿Hola? Germán. Hola, Yaiza. Hola, ¿qué tal? Una Hola, una, Yai una pregunta, Yaiza, sobre digitalización de identidad de personas. Mira, hay he escuchado de proyecto, un framework en, en, en todo caso, hay un framework indie, creo que se llama, del, del proyecto Hyperlayer, que tiene como ¿Qué? objetivo eh, ofrecer una plataforma para empezar a digitalizar identidad de personas. Tengo entendido que Estonia también lleva ya 20 años con Ajá. el asunto de identidad digital y quería saber si crees tú que blockchain es una tecnología que haga viable esto a nivel de los países, usarla para digitalizar identidad de personas. Sí, bueno, en primer lugar es verdad, Estonia, bueno, desde que yo creo que desde que tuvo el ataque de seguridad y demás, o sea, el tema digital para ellos es una prioridad. De hecho, ellos tienen eh, ¿no? lo, eh, la capacidad de poder crear eh, empresas, bueno, eh, la verdad es que están poniendo mucho poco ahí. Pero sí es verdad que el tema de la digitalización de personas, hay un proyecto muy chulo eh, de la ONU que lo que consiste es en... en eh, vemos las fronteras, ¿no? que tenemos a lo mejor en, en zonas de, de guerra y demás, es, es oye, aportarle una identidad a, a esa a esa persona que viene de un conflicto concreto, ¿no?, y se le aporta una, una, una identidad digital a esa persona para tenerla, bueno, pues darle esa, esa opción. Eh, lo, sería tan sencillo, quizás, de, de, de darle... Eh, una, una dirección, a una clave privada, eh, o ya no poseerla, o sea, que darle esa, esa potestad de tener una clave privada, sino que a, a esa persona en concreto se le referencia a través de una dirección en nuestra en nuestro sistema, ¿no? y, y por supuesto que sería algo, es viable y, y a día de hoy, vamos, que hay numerosas eh, soluciones eh, dedicadas a la identidad digital, ¿no? utilizando y utilizando cadenas de bloques. Y un ejemplo también es, yo no sé si conoces el proyecto de Alastria, pero uno un, un, un caso de uso concreto es el de Identidad Digital. Pues si tienes un poquito de tiempo, eh, buscaría Alastria. Al final Alastria es, un, Alastria es un consorcio de empresas españolas que se han puesto de acuerdo en utilizar una red de, de blockchain en concreto para, para, dar soluciones, ¿no? Al final, el problema de una red es que, o, o montar una solución de blockchain, como hemos comentado anteriormente, es la distribución de los nodos. Tiene que ser lo, lo, suficientemente grande para que sea un sistema distribuido, ¿no? Y lo que intentan es replicar un sistema lo mayor, lo más mayor, lo más distribuido posible, representando o que cada uno, empresas, empresa a lo mejor empresas del Ibex no en concreto que es lo como se está haciendo ahora es tenga un nodo no o sean propietarios de un nodo un nodo y que con ciertos permisos de escritura de no en la cadena y demás y un caso de uso en concreto es el de la Alastia ID, Alastia id y ya te digo que sí que hay numerosas soluciones a día de hoy que que buscan dar bueno pues tener soluciones de, de identidad digital con blockchain Perfecto, gracias desde Chile, Yaiza. Gracias a ti. Ok, Germán. A ver, abro el micro a Filip. Te abro el micro, Filip. Oh, hola, buenas buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que, aparte del sector financiero que es muy activo en el ámbito de blockchain y también de DLTS, eh, ¿cuáles ah. son los otros sectores? Eh, bueno, también hemos visto tema de InsurTech, ¿no? de, de, de seguro o de, de legal tech, no o, o XTech, tech, todo lo que sea tech, que son lo, los sectores más eh, más avanzados en, bueno, eh, en proyectos? yo creo que eh, sí por lo que lo que estoy viendo ¿no? eh, quizá casos de uso basados en la cadena de cadena de suministro no dar capacidad en la cadena de suministro nosotros aquí en Telefónica en concreto se está desarrollando uno que lo que intenta hacer es eso, darle trazabilidad a las etiqueta del coche de SEAT. ¿no? Como al final eh, hay numerosos, eh, numerosos actores dentro del montaje de un coche en concreto, ¿no? pues eh, se intenta hacer con eh, utilizar la tecnología blockchain para, para eso. También en el mundo del IoT pues, se está haciendo bastante bastante hincapié, ¿no? Al final hay numerosos dispositivos conectados a internet que de alguna manera hay que dotarle como una identidad para darle ciertos privilegios para hacer ciertas cosas, ¿no? Y una, un caso, un ámbito es el ámbito del IOT. Eh, como comentábamos, el tema de la digital, eh, identidad digital es otro de los, de los ámbitos que se está tratando. Eh, qué más? ¿Qué más? Tengo por aquí, bueno, tenía otra presentación donde ponía los casos de uso, pero bueno, uh -huh. yo eh, ya te digo, trazabilidad, todo, todo lo que se pueda aportar con ¿no? Esa, esas características que hemos hablado de trazabilidad sobre todo, transparencia. Ah, también, eh, que no se me olvide, sí, la verdad es que bastante eh, sonado, que es el de eh, encuestas digitales, hacer encuestas, ¿no? O encuestas o... O, o temas de, de votos, de votos o participación ciudadana. El tema del voto a mí me parece como muy, muy no difícil, sino es meterse ahí en un, en un momento un poco, eh, a mí me parece delicado, ¿no? a, a, a utilizar esta tecnología en, en algo tan importante como es un sistema de votación, pero sí es verdad que algo, eh, de, de cara a la participación ciudadana sí que hay casos de uso. El ayuntamiento de Alcobendas, si tenéis tiempo es acomodar, bueno es un, es un municipio de, de Madrid que lo, que lo que ha intentado es hacer una solución basada en Ethereum no donde donde ves donde el usuario o sea el, el ciudadano puede comprobar públicamente que él ha hecho una ha hecho ha, ha rellenado un sistema de participación de lo que fuera no le, le preguntan al ciudadano que cómo quieren distribuir los presupuestos para lo que viene y le, le pone unas ciertas prioridades ¿no? y le dice oye pues yo distribuiría mi presupuesto así así asado ¿no? es una operación en la en la cadena de bloques de cero y el, el ciudadano puede eh, puede eh, ver públicamente consultar públicamente que una la dirección que le representa a él no que es la que tiene custodiada a él eh, ha hecho una transferencia que por debajo, al final, evidentemente los datos no se no se anclan en la cadena de bloques pública de lo que tú has votado, pero, bueno, aparece un reflejo, ¿no?, públicamente de que tu, tu operación ha sido contabilizada. Sistemas de votación, ahora mismo no... Bueno, temas también de fidelización o, o tokenización de, de red, de ciertos activos, de ciertas operaciones que ocurren en una red, pues se pueden de alguna manera, como tokenizar, ¿no? y, y ver, o lo que comentábamos de sistemas de fidelización, también he visto algún tipo de caso de uso que está utilizando blockchain. La verdad es que está utilizando en muchos casos, pero sí es verdad que es lo que comentábamos, que necesitamos esa justificación primero previa, viendo cuáles son las propiedades, y luego vemos como si es verdad, para ver si es necesario, ¿no? porque hay ciertos casos de uso que a lo mejor no son muy relevantes. Pero no no, no no sé si me acuerdo de, bueno, temas de noter, no, no notario, notario digital, lo que hemos comentado anteriormente, de anclar en la propiedad intelectual o la propiedad, o de propiedad intelectual eh, en la cadena para hacer eh, una prueba de que eso es tuyo y no es de otra persona o que lo has hecho tú, o sea, esos son otros casos de uso también. No sé. oh, muchas gracias. Sí, sí, no, está, está muy bien. Bueno, entonces yo creo que te, te sonarán más o menos, ¿no? Yo creo que son casos de uso que se suelen... ¿no? Sí, sí, sí. Entre la inteligencia artificial que nos va a dejar sin abogados y ah. que nos va a dejar sin notarios, ya nos vamos a quedar sin, sin nadie. Ya, es verdad. Sí, sí, sí. Pero muchísimas gracias, ¿eh, Nada, A, ti, a ti. Vale, gracias, Filipe. Eh, bueno, vamos a ir terminando ya, uh, que ya. Isa se va a tener que ir a cenar aquí en España. Uh, bueno, me, me preguntáis eh, varios sobre, sobre eventos, digamos, en Madrid. Bueno, en el caso me han preguntado varios en Madrid. Eh, que uh -huh. Open Expo, precisamente, que es quien patrocina junto con nosotros este webinar, pues se dedica un poco a eso. Eh, o sea, que de, eh, estaros atentos en la página de Open Expo, Europe a, ah. a eventos que organizan eh, sobre el tema de, de blockchain? Bueno, hay eventos.